Residentes en el sector 27 de febrero en esta ciudad manifestaron preocupación ante la contaminación que presenta el agua potable que llega a sus hogares. sucia, sucia no, ya anda a ese pescale. ¿También ya en ese pescales? Ese Toda pescale? todas las sistemas la que, la ha tenido que botar por aquí porque aquí no puede ver agua. Hay que comprar galones de agua porque la, se, se hiere. Sucia, sucia, sucia, como, como es para pescales llegar. Está llegando. Doctor. Claro, en todas partes, en todas partes. Temen esta situación genera enfermedades a los consumidores Por lo que hacen un llamado al Instituto de Agua Potable y Alcantarillado INAPA, Pues considera una inminente amenaza contra la salud sí, El agua está llegando sucia y aquí no hay respeto con nadie Que mande el agua limpia y que la ponga, por pues, la sea, no la ponga junto con el agua cubial Ayer, sí, hoy no, hoy no ha llegado agua Que se resuelva ese problema Contamina esto, ¿verdad? Hace daño Claro que sí Sucia, y casi no llega. Bueno, está llegando turbia, entonces, sucia. Uh -huh. ¿Qué le pide a las autoridades? Yo, que por favor, que se le den esto. Sí, señor, está media llegando, no muy sucia, pero turbia, turbia, está llegando. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.